Las seis virtudes del corazón energético son frecuencias energéticas que surgen de tu entidad soberana para ser expresadas y vividas en tu proceso transformacional. De instrumento humano a soberano integral. No se trata de convencer, sino de ser. Las seis virtudes muestran una nueva forma de vivir la vida. Siendo coherente con quien eres. Rara vez operan aisladamente. Todas fluyen desde el amor que todo es. Y consolidan la verdad de tu ser mediante su expresión genuina. Cada una puede ser activada, con increíble velocidad y virtuosismo, cuando la persona que expresa la virtud, opera desde una plataforma de alta coherencia, y un sentido de neutralidad. Y esto se adquiere con la práctica. El corazón energético es lo que debes activar y nutrir en tu interior para que la comunicación con su inteligencia sea fluida y sin obstáculos. Solo la práctica permitirá esto. Todo se realiza gracias a su voluntad. Y tu colaboración es lo que facilita tu transformación. Al aplicar las seis virtudes desde esta nueva visión soberana, podrás comprobar por ti mismo cómo este nuevo campo de experiencia transforma tu vida.